La Policía Nacional informó este miércoles que fue apresado un hombre a quien acusan de haber cometido varios robos de motocicletas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Que fue apresado en el día de ayer el nombrado Juan Ramón Cordero Santos, alia el tío de 33 años, este residente en el sector El Bolsillo de esta ciudad, mientras transitaba por la calle Salomé Ureña, esquina Castón F. De Lidne, del sector Hermanas Mirabal, a bordo de la pasola Marca Tauro, ...modelo Spike 100 de color negro, propiedad de la nombrada Kenia Felia Castillo, residente en el sector Vista al Valle, en la cual le había sido sustraída el día 9 de este mismo mes, mientras transitaba por el tramo carretero San Francisco... Villa Tapia, el detenido al ser revisado se le ocupó un cuchillo tipo puñal de 14 pulgadas aproximadamente, logrando recuperar con el detenido la pasó la marca Yamaha Yo de color negro, la pasó la marca Yamaha Yo de color negro, la pasó la marca Yamaha Yo de color negro y la motocicleta marca CG 125 de color azul con el chasis ilegible. Mientras que el nombrado Juan Ramón Cordero Santos se desliga de los hechos.